los cuatro no, no. están Que trae... Se grababa. ¡Cangrejo! al momento? para Diez gustos para no empare. cosa que es lo que vamos a hacer ahora. Como hay mucha diferencia entre el equipo impar y el equipo par, tenemos que darle cierta ventaja. No, no es cierta ventaja, cierta oportunidad. No me parece. Oportunidad, sí, pero vosotros es como el doble o nada. O sea que está ya hasta el cuello, pero no le vamos a dar doble o nada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con trabajo de equipo. Entonces lo que vamos a decir son tres palabras, que son train, ¿Sí? caballo y ave. ¿Qué? ¿Cuál es? Tren ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Repítelo Lo que has dicho lo último Ah, vale Es que ya <risa> eh, Yo estaba pensando Que el segundo de primaria Había sido muy duro eh, Tren Caballo Y Aro Aro, aro. Y aro Entonces Aro, aro La Es muy sencillo Tren Todos todos los pares vienen al centro y hacen un tren todos los impares van al centro y hacen un tren que se agarran con las dos manos a la cintura o, al, o a los hombros y tienen que estando todos juntos salir por aquí dar la vuelta los pares a su medio campo de baloncesto y entrar por allí da igual que entren por la penúltima pica sin pasar por los aros los otros exactamente igual van por aquí, todos juntos sin separarse, unidos con las dos manos dan la vuelta entera y entran por allí ¿entendido? un trenecito hay otra palabra que es aro y aro es que desde allí se ponen juntos haciendo formando una cadena y tienen que trasladar todos los aros aquí uno y otro, igual que la otra vez no se juntan los aros no se separan los brazos, etcétera se penaliza el equipo, ¿eh? no penséis que todo si el equipo... Si lo hacéis mal, exactamente, todo el equipo lo tiene que hacer bien. Y luego, hemos dicho tres, esto, y nos falta caballo. Y caballo significa que os tenéis que poner en el centro, por parejas, montados a caballo, por parejas del mismo equipo. O sea, los pares por un lado, los impares por otro. Se monta uno a caballo de otro... ...y desde el centro hasta, el, hasta la línea de baloncesto... ...la línea de fondo tienen que ir a caballo... ...ahí cambian y vuelven... ...e, como puede que algún equipo sea impar... ...en el caso de que el equipo impar o equipo par... ...no pueda formar parejas porque son impares... ...lo que tienen que hacer es una sillita de reina ...y es que se si cogen así... Y se sienta uno encima. Pero no podéis dejar a nadie solo. ¿Lo entendéis? Pues venga, preparado. Vamos, que ahora empieza la 8. Empezamos la acción. Que empezamos con... ¡Tres! Espera que esté el equipo junto. Yo pensaba <risa> que se va a sumillar. Por menos donde está habéis Lo habéis hecho fatal. Ganado. La derecha sí, ¿eh? <risa> Os habéis saltado la última pica. Esa <risa> es la grabada, que lo tengo yo grabado. O habéis saltado la pica. <risa> Sí. además de saltar una milla, salido separado, pero el otro igual venga, cada uno así, si sí, <risa> campeón, rápido. <risa> en la diferencia, gana por 20 puntos el equipo... Perdón, Carlos, ¿de qué equipo eres tú? ¿Tú eres par? ¿Eres par? Pues le damos 20 equipo, 20 puntos al equipo impar. ¿Por qué? No, no, no, que no, no es por pena, Celia. Carlos, ¿qué ha pasado contigo, Carlos? Es que. Que claro. nada, venga, cada uno a su sitio, venga, cada uno a su sitio. Tocaba ahora. Eh, eh, o sea, tren, caballos, no sé, no Aro, aro. ¿No, no, lo que hacíamos el juego del aro, de pasar por el aro. ¡Logopedia! ¡Viva! para la izquierda era. Le han puesto, le han puesto ya. Vale, vale. Ahí. Pero si estaban en empate, si estaban en empate a 35, ¿por qué se suben a 5 puntos? ¡Venga, en el centro! panera en el centro! era para o impar? Miguel, ¿Y, y, ¿y qué discutíais? ¿Tres si era paro o impar? Es que hemos escuchado tres. ¿eh? ¿eh? Ya, pero si dices si tres, ¿por qué discutíais quién iba a correr o no? Yo le pillo. <risa> bueno, venga, cada uno a su sitio. Cada uno a su sitio. Venga, a ver, nuestro sitio. Siéntate. Mario, también siéntate. Aro. Ser más tramposos, si y es que da cosa a ver, ponerlo a los a cada sitio. Que, que no es, no es, es que ya no funciona. Vaya, venga, eh, ponerlo en vuestro sitio, echar para acá los conos y eso, venga, ponerlo en vuestro sitio. Poner, no, no, poner eso aquí, venga, cada uno a su sitio, venga, todavía nos queda un minuto, la última vez. Vamos. Empate, hay que desempatar. <risa> déjalo, de déjalo. Hey, venga, que ha tocado su sitio! Que tenemos que desplazar. Ahí estaba la ¿Dónde ahí. No, no, no, no. No, no, donde estaba ahí. No ha terminado, no ha terminado. Volvemos al sitio, por favor volvemos al sitio rápido, mirad, estamos en empate a 45 y con el, con el empate que tenemos a 45 eh, ahora lo que tenemos que hacer es solo contar el marcador como queda. Que serían 45 más 1, 46. Más 3, 49. Más 3, 49, 49 Pepe. Y ahora. 1, 2, eh, 4, 6. Eh, 8. 10. Son los puntos de la etiqueta. 13 15, 18 más. 18 más que suma 63. 63. <risa> Significa que el equipo par ha ganado. Y ahora todo solidario, todo solidario, equipo par e Impar. Recogen las picas, lo no y lo ponen allí debajo de la granja. Espero que os a gustado el juego y que veáis que de un juego simple, de, de velocidad de reacción, se pueden hacer muchas más cosas.